Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy vamos a ver 12 curiosidades acerca de la vida de Albert Einstein, un gran científico que trabajó mucho acerca de la teoría de la relatividad y grandes cosas que se crearon a través de él. No siendo más, ¡comencemos! Bien, miremos las curiosidades. Curiosidad número 1. Albert Einstein tenía tres nacionalidades, era alemán, suizo y también tenía nacionalidad estadounidense. Segunda. Albert Einstein fue conocido como personaje del siglo XX según la revista, la revista Forbes. Tercera curiosidad, Albert Einstein tuvo como esposa a Mileva Mari, una compañera con la cual estudió en la Universidad de Zurich. Con ella tuvo dos hijos, pero se encontraba muy obsesionada de su prima Elsa, dejando su matrimonio y siguiendo la vida con su prima hasta el final de sus días. Cuarta curiosidad, no fabricó la bomba atómica. No participó en la fabricación de la misma, pero sus teorías sí fueron utilizadas para formarla. Por lo cual se arrepintió mucho lo que trajo consigo la catástrofe que hubo con Hiroshima y Nagasaki en el año 1945. Quinta curiosidad. Albert Einstein tocaba violín desde los 6 años. También pensaba que si no se había dedicado a la ciencia, se ha dedicado como músico. Sexta curiosidad, Albert Einstein, sus rasgos físicos fueron utilizados para desarrollar el personaje de Yoda de Guerra a las Galaxias, un personaje muy recordado y el cual tuvo una gran acogida. Séptima curiosidad, Albert Einstein utilizaba trajes de color gris, esto lo hacía porque le permitía no consumir o desgastar neuronas pensando en qué ropa ponerse para su trabajo. Entonces tanto que este hábito lo cogieron grandes personajes como lo son Mark Zuckerberg y quien podría olvidarse de Steve Jobs con su traje o su camisa negra. Siguiente curiosidad, Albert Einstein tuvo problemas de aprendizaje, hasta los 4 años pudo aprender a hablar y también le costaba mucho caminar. A los 12 años estudió por sí mismo la geometría de euclidea y a los 15 manejaba el cálculo diferencial y el cálculo integral Einstein pensaba que el aprendizaje de lo que tenía que ver con la rutina de la escuela no permitía al cerebro desarrollar toda la parte de descubrimiento y toda la parte de inventiva Número 9 El cerebro de Albert Einstein fue robado después de su fallecimiento, por Thomas Harvey, quien quiso estudiarlo y lo devolvió a los 43 años después. Número 10. Hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Albert Einstein, en honor a él. Número 11. Albert Einstein tuvo problemas para encontrar trabajo luego de que salió de la universidad. Tanto que un amigo le ayudó a conseguir un trabajo en una oficina de patentes en Suiza, donde allí comenzó todo su trabajo para lo que conocemos como la teoría de relatividad. Número 12. Con esto cerramos las curiosidades de Einstein. En 1921 ganó el premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico, base inicial para todo lo que tiene que ver con